Hoy es viernes y toca un video de Makeup Drama. En los viernes de Makeup Drama nos enfocamos en el paso a paso de un maquillaje desde cero. Así que si te enteras saber cómo es que hice este maquillaje patrio, sigue viendo el video antes que nada siempre es importante tener la piel bien preparada y yo estoy utilizando esta agua termal de la Roche Posay la verdad es que me ha gustado muchísimo porque es un producto que calma mi piel y me ayuda a prepararla completamente enseguida estoy utilizando esta cremita contorno de ojos es de L'Oréal, es Rubita Leaf y la verdad me está gustando, me funciona bastante bien como hidratante utilizo esta crema de la Roche Posay es la Eva Clar Matte es especial para mi tipo de piel. Ya saben que siempre hay que consultar al dermatólogo para que nos brinde una rutina especial para nosotros. Y ahora me voy a pasar a mis cejas. Para eso voy a estar utilizando estos polvos de Bisú. Este tono es nuevo en mi colección. Yo tenía otro anteriormente, pero este me ha encantado. Es el tono 02 anís. Es un tono, eh, un café grisáceo clarito, entonces queda bastante bien con este, no hay problema de que me vaya a quedar demasiado exagerada ni nada de eso la ceja. La verdad me está gustando muchísimo, lo estuve realizando con una brochita, ya saben, de estas que son para ceja y poco a poco fui rellenando. La verdad yo disfruto mucho más hacer mis cejas con polvo. Siento que quedan más naturales en mi caso. Solo hay que ir en trazos suaves, rellenando poco a poco. Ya saben que se pueden apoyar de un spoolie, eso ayuda a difuminar y poder ir viendo en qué partes hace falta rellenar. Ahora me estoy pasando este corrector que es un tono clarito de Bisú, es el segundo más claro y lo estoy utilizando como primer para sombras. Me habría encantado utilizar el primer de la marca pero la verdad es que no lo encontré así que pues decidí utilizar este corrector y lo estoy esparciendo por todo mi párpado. Ahora voy a estar tomando este polvo compacto de Bisú, es en el tono 04 y lo voy a utilizar para sellar en el hueso de la ceja. Esto hay que hacerlo a toquecitos, recuerden que siempre encima de algo cremoso hay que sellar a toquecitos. Ahora me voy a estar pasando a esta sombra de Bisú, es el tono 83 verde pardo, es una sombra satinada. Se puede decir que es sombra metálica, pero sinceramente no tiene un pigmento tan tan tan metálico. En esta zona no se recomienda utilizar tonos brillantes. Sin embargo, recordemos que este maquillaje es un tanto más como artístico, entonces todo se vale. Y como quiera la verdad es que el resultado a mí me encantó. Lo estoy aplicando por toda la cuenca del ojo. Nuevamente, insisto en que primero hay que depositar el tono a toquecitos y siempre checando que no haya pliegues antes de aplicar el tono. Recuerda que todo lo que es polvo sella lo que es crema, entonces por eso hay que asegurarnos de que el área esté perfectamente lisa. Asegúrate de que al aplicar esta tonalidad en la cuenca, al abrir tu mirada se siga viendo. Ahora me estoy pasando este cuarteto de Bisú. Es el típico cuarteto que nos hace ver que podemos hacer un look patrio con él. Sin embargo, para ser honestos, utilizando solamente este cuarteto no es posible hacer un look completamente patrio ya que por ejemplo el tono rojo da un tanto hacia el rosa y el tono verde es muy clarito. Claro que se puede lograr un look con él, pero pues de preferencia hay que apoyarnos en otros tonos para que quede perfectamente y con la intensidad que queremos. De este cuarteto estuve tomando el tono verde más clarito que también es un tono satinado y con este estuve difuminando el borde de mi tono anterior. Digamos que este fue mi tono de transición. Lo estuve llevando suavemente con una brocha bastante precisa para que el pigmento quedara justamente en el área en el que quería llevarlo. Ahora vamos a detallar la parte externa de este maquillaje y voy a estar utilizando una toallita desmaquillante. Me estoy pasando al corrector en barra número 1 que es el tono white y lo estoy aplicando a toquecitos en el párpado móvil. Con esto voy a hacer un cut crease, voy a hacer un corte en mi párpado. Este lo voy a estar llevando por encima del pliegue, ya que mi párpado es caído y tengo que asegurarme de que se vea al abrir la mirada. Siempre mira de frente al espejo para que puedas notar que la altura del corte es la correcta. No lo estoy llevando completamente hasta el final, estoy dejando una pequeña partecita antes y esta parte la voy a difuminar. Ahora voy a tomar la tonalidad blanca de mi sombra compacta y lo voy a estar aplicando a toquecitos por encima del corrector blanco. Nuevamente hay que asegurarnos de que no haya pliegues debajo, que la zona esté lo más lisa posible para poder compactar a toquecitos la sombra. Es importante no barrerla al aplicar porque necesitamos que quede bien concentrado y que no se hagan parches. También es importante asegurarnos de que estamos abarcando toda el área del corrector, ya que no queremos que esto se mueva. Recuerda que todo lo que es crema hay que sellarlo. Ahora por el área externa estoy conectando la tonalidad verde, llevándolo un poco hacia la tonalidad blanca como si fuera una clase de delineado. Y poco a poco me voy a encargar de ir difuminando el área externa. Siempre es importante el tipo de brocha que estamos utilizando, si se fijan yo estoy utilizando brochas pequeñitas para acomodarme justamente en el área que quiero difuminar. Ahora me estoy pasando a esta sombra que es el tono 74 esmeralda, este también es un tono metálico, la verdad es que las sombras de Bisú no son tan tan metálicas así que pues no hay tanto problema con que sea un metálico tras otro metálico. Y este tono lo estoy aplicando por encima de la tonalidad verde en esta área que hice como una clase de delineado para que quede un degradado bastante lindo que se va integrando poco a poco el blanco. Enseguida nos vamos a pasar al tono obsidiana de Bisú y con este vamos a reforzar esta área de delineado. Decidí que quede un delineado muy difuso hacia la parte externa, digamos que algo así como un delineado infinito. Lo llamamos así porque se conecta con el tono de la sombra, no se ve exactamente un delineado marcado sino que se ve una profundidad que se va integrando poco a poco al sombreado. Como pueden notar, lo estoy llevando únicamente hacia la mitad de mi párpado y para esto puedes notar que estoy utilizando una brocha para difuminar, pero que es un tanto planita. Y ese tono la verdad es que está súper pigmentado, así que vete de poco a poco. Al hacer este tipo de difuminado también vamos creando mayor profundidad y se pueden notar unas pestañas más intensas, más voluminosas. Básicamente es un efecto únicamente, pero la verdad le ayuda un montón a la mirada, sobre todo cuando tenemos párpado caído, como que levanta mucho esta zona. Hay que apoyarnos en todas las brochas que estuvimos utilizando para asegurarnos de que todo se integre perfectamente. Ya sabes que siempre la difuminada lleva tiempo, así que no te desesperes, poco a poco va a ir quedando completamente difuminado. Ya solo para perfeccionar la orilla externa estoy tomando una brochita limpia para asegurarme de que no queden líneas. Y Ahora voy a estar pasando a este Tintaline de Bisú, que es el tono Coral. Realmente este es un Tintaline para labios, pero yo decidí llevarlo en mis ojos. Recuerda que si eres alérgica a los tonos rojos, mejor no lo lleves en esta área. Y la verdad es que no fue tan fácil aplicarlo, ya que como había corrector, sombra encima de esta área, pues no fue tan fácil, pero tampoco fue imposible. Poco a poco estuve ahí dándole y limpiando la punta para volver a poner y logré lo que quería, que era hacer un delineado al inicio de mi ojo de tono rojo, precisamente, y que se fuera uniendo poco a poco a la tonalidad negra. Todo se puede trabajar, a veces nos lleva más tiempo, pero de que se puede, se puede. Claro que pude haber utilizado un delineador líquido y habría sido mucho más fácil, pero no tenía uno de Visú y yo quería utilizar en su mayoría productos de Visú en este video. Y para asegurarme de que esta tonalidad quedara bien intensa y que no se fuera a mover, estuve utilizando el tono carmín, también es de Bisú obviamente, y con este estuve sellando el delineado. Con una brocha bastante precisa me fui a toquecitos, pasándolo por encima del delineador. Además, esto me ayudó a perfeccionarlo y la verdad es que me gustó mucho el resultado. Poco a poco por el área externa lo fui integrando a la tonalidad negra, quería que esta área quedara difuminada. También en caso de no tener ni un delineador líquido ni un delineador en lápiz, se puede utilizar directamente la sombra roja, la verdad es que tiene muy buena pigmentación. Puedes llevarla húmeda o seca, así como estuvimos realizando la parte del delineado difuso en tonalidad negro, podríamos haber llevado esta tonalidad roja difuminada. Yo quería que esta área quedara un poquito más definida y fue mi manera de hacerlo. Ahora me estoy pasando a este delineador de la marca Naturón y el glitter número 23 de Bisú realmente el delineador por sí solo no me da el brillo que yo quiero y siempre que hago este paso utilizo el glitter de Visu, pero es mucho más fácil aplicarlo con el aplicador de este delineador y pues ya me hace la vida mucho más fácil lo estuve llevando por toda la línea del corte para darle ese toque de dorado al look que le hacía falta sinceramente yo tengo un muy mal pulso pero para aplicar glitters no es tan complicado no hay que tener tanto tanto cuidado así que pues se me facilita un poco hacer este paso ahora hay que aplicar pestañas postizas a mí me encantan dramáticas así que yo pongo un pestañón estas pestañas son dos modelos juntos uno es de la marca She Glam y el otro es de la marca Purple Perfect Sinceramente no tengo los modelos a la mano, pero yo ya saben que siempre hago eso, mezclo varias pestañas, a veces de las genéricas, a veces ya de las 3D. Yo soy una atascada sinceramente con eso, a mí me encanta el pestañón. Para mi piel estoy aplicando un poco de este primer Glowing que es de la marca Rude, lo apliqué con una brochita por todo el rostro y para el centro estoy aplicando este primer en gel de la marca Helden. Tienen diferentes objetivos, por eso es que estoy aplicando los dos. Enseguida me pasé al corrector que estoy aplicando como primer para cubrir un poquito mi ojera. Sinceramente, hace muchísimo que no probaba este corrector de Visu. Y pues no, no es mi favorito, eso lo tengo que decir sí o sí. Por eso también decidí llevarlo por la parte de abajo del maquillaje. Generalmente aplico correctores encima, pero como este no es mi favorito, es la mejor manera de aplicarlo. Como les digo, no es imposible, no es mi favorito, pero claro que se puede trabajar. Como base de maquillaje estoy utilizando el tono 04, es el tono late y la verdad es que la base sí me gusta. Este tono de base específicamente siento que me queda bastante bien y le estoy aplicando con la misma brocha con la que estuve aplicando mi primer glowing a toquecitos por toda la piel para enseguida pasar una esponjita y perfeccionar todo este paso. Ahora estoy utilizando un corrector más oscurito, es el tono 12 y este lo estoy llevando como tono de contour. Es un tono un poquito rojizón, no es el mejor tono para contour, pero la verdad es que también hizo un buen trabajo. Como les digo, siempre hay manera de poder llevar los tonos, eh, de aplicar las diferentes fórmulas, solamente hay que hallarles el modo. Y para el contour a mí me gusta aplicarlo a toquecitos con una brocha que sea un tanto esgada y enseguida con la esponjita perfecciono. Sentí que le faltaba luminosidad a la piel y como no tenía otro corrector que iluminara más de la marca, pues me pasé a este de la marca LA Colors, es el Ultimate Cover y pues la verdad es que este definitivamente me ilumina un montón. Como pueden ver tiene bastante cobertura, con unos puntitos tuve mucha mucha cobertura, me ilumina un montón y con la esponja lo estuve difuminando poco a poco a toquecitos hasta que se integrara perfectamente a la piel lo estoy llevando por las áreas que necesitaban más luz y algunas más simplemente pasé la esponja con el residuo que quedaba y definitivamente cambia un montón la piel Regresé mi brochita del tono de contour para integrar bien el tono también en esta área Y ahora voy a sellar con estos polvos sueltos de Bisú, es la primera vez que lo estoy utilizando y sinceramente los tonos me confundieron un tanto porque son bastante oscuritos. Yo tomé el tono 3 que viéndolo fue el que sentí más clarito y aún así está oscurón, entonces lo fui aplicando con cuidado. Ya aplicándolo la verdad es que se siente bastante bien, me gusta cómo sella, se siente la piel bien suavecita, sobre todo si sella la piel porque hay polvos que no sellan pero me di cuenta que se lleva mucho mejor utilizando la esponjita que venía en el polvo así que por eso me ven aquí aplicando un poco más de polvo para después difuminarlo Me encantaría que Bisú sacara más tonos porque sí los siento un tanto oscuros. Por ejemplo, para el área debajo de mis ojos, mejor estoy utilizando el polvo compacto porque si no este polvo me va a oscurecer mucho la base de nuevo. Es el tono 04 el que yo utilizo para iluminar y con este ya sellé todo el centro de mi rostro. También es la primera vez que estoy utilizando esta paletita de Bisú que es de contornos y yo estoy utilizando el número 2, de medio a bronceado la verdad tiene varios tonos que son muy funcionales, tanto como contour como bronzer y yo estuve tomando esa tonalidad que es la más fría para aplicarlo justo encima de donde estuve aplicando el corrector oscuro y enseguida para asegurarme de que todo se difuminara bien, me pasé esta tonalidad que es un bronzer muy clarito y lo estuve llevando por el contorno, digamos así, de la tonalidad anterior para que se difuminara y se integrara mucho mejor. También lo llevé por el costado de la nariz y en la orilla de la frente. Este paso también siempre lleva su tiempo. Date el espacio para difuminar con cuidado y lograr el efecto que quieres dar. Recuerda que un contour mal aplicado puede modificar completamente las facciones de tu rostro. También con una brocha pequeñita lo estuve llevando por mi nariz para perfeccionarla. Ahora regresé a la sombra roja que es el tono carmín y este tono lo estuve llevando con una brochita bastante precisa por la línea debajo de pestañas. En realidad también lo llevé por la línea de agua, a mí no se me dificulta utilizar polvo en esta área, obviamente me llora un poquito pero se pasa rápido y sinceramente dura mucho más. Para integrar esta tonalidad roja y que no se viera exageradamente marcada, estuve utilizando el tono de bronzer más clarito de mi paleta de contornos y con una brocha algo precisa pero a la vez un poco sueltecita, lo fui difuminando de un lado hacia el otro. Como máscara de pestañas utilicé la de Visu, la estuve llevando en mis pestañas inferiores dando más de una capa para que quedaran lindas. Y enseguida utilicé el iluminador, que es el clásico, el de toda la vida, la verdad es que los nuevos no los he podido conseguir. Y pues ya saben que yo amo este paso y que me encanta exagerar el iluminador, así que pues bueno, simplemente si tú no eres tan fan de que brilles como foco, pues omite este paso, pero a mí me encanta llevarlo así. Lo llevo por las zonas altas de mi rostro, me encanta cargarlo en los pómulos en la punta de la nariz y últimamente también en esta área de aquí. Como que no sé, siento que le da un toque bien lindo. Como rumor estoy llevando esta tonalidad que es nueva en mi colección. Es el tono 08 Chedron. Desde hace mucho lo quería y por una otra razón no lo compraba y pues bueno este tono le da perfecto a este maquillaje. Quería algo como muy neutral en mis mejillas y este es el momento de refrescar la piel con el agua termal nuevamente. La verdad es que esto hace que los polvos se unan a la piel de una mejor manera y que la piel vuelva a estar hidratada. Voy a dar un toque de iluminador también en el área del lagrimal y esto lo estoy haciendo con una brocha en punta de lápiz para que se pueda aplicar de manera precisa. Ahora quise darle un toque eh, divertido con estas perlitas doradas. Ya saben que ahorita están como muy en tendencia, entonces decidí aplicar un poquito de ellas. Estuve llevando dos piedritas en el lagrimal y dos en el área externa de la sombra. Este lo estuve aplicando con el mismo pegamento para pestañas. Creo que le da un toque bastante lindo al look. En mis labios estoy utilizando este tinta mate en el tono red velvet. Este clase de rojo a mí me encanta y esta fórmula de labial para este tono es de mis favoritas. Posas mamalonas no de Viri y, y, y eso ha sido todo mis bellas, muchas gracias por ver este video hasta el final. Cuéntame si este maquillaje fue a tu agrado y si tú lo utilizarías. Aunque este año no se va a poder salir a dar el grito ni se va a estar en tanta fiesta mexicana y todo eso, yo sé que más de una queremos hacer un tipo de look así si acaso a ti te gustó este maquillaje te invito a recrearlo y a que me envíes sus fotitos a cualquiera de mis redes sociales yo lo voy a estar compartiendo te recuerdo que en los años anteriores también he realizado looks patrios, así que si este no fue de tu agrado, quizá alguno de esos se acomode más a tus necesidades voy a dejar el enlace por acá arriba para que vayas a verlos, si este video fue de tu agrado no olvides dejar deditos arriba compartir, comentar y suscribirte si aún no lo has hecho, no olvides activar la campanita de notificaciones para que youtube te notifique cada que yo suba un video nuevo. Recuerda que ahora seccioné el canal y puede haber videos de martes a domingo. Si no sabes de qué te estoy hablando, te voy a dejar el video por acá arriba donde te cuento todo eso. Nos vemos a la próxima. Bye!